Bueno, hola, hola, hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides eh, a todos, a todas, a todes. Eh, bienvenidos a esta clase 18 en la que vamos a hablar de eh, algunas cositas claves. Esto no es completo, ¿sí? pero vamos a hablar de eh, algunos puntos claves de qué representa la casa 1 en cada signo y la casa 7 en cada signo o sea, la casa 1 y la contraparte de la casa 1 que es la casa 7 entonces, vamos a empezar de una vez con la casa 1 como siempre les recuerdo que eh, acá abajo en la caja de descripción les dejo este machete que yo me hago para no irme por las ramas e irles eh, dando la clase ordenadamente. Eh, una vez más les pido que si no están suscriptos al canal se suscriban, que le den click a la campanita, que le den like al video, que me dejen un comentario. Todo eso es gratuito para ustedes y a mí me ayuda muchísimo a hacer crecer este canal. Entonces, vamos a empezar con esta casa 1. Eh, en Aries, si tenés en tu carta de nacimiento o en la carta que estás estudiando a la casa 1 en Aries, o sea, el ascendente en Aries se trata de personas agresivas, impulsivas, combativas, que no saben esperar de gran vitalidad y con capacidad de liderar Irritables, impacientes, impetuosos y de notable vitalidad. Ahora, si la casa 1 estuviera, por ejemplo, en Tauro, ven ahí se la moví, o sea, ascendente Tauro, se trata de individuos fuertes, resistentes, pacientes, lentos. Fomenta la relación con la tierra, agricultura, jardinería, etcétera, talento artístico, teatro, escultura, canto o alguna actividad en la que sus manos puedan participar. Ahora bien, si el ascendente estuviera, o sea, la casa 1 en Géminis...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 Individuos sensibles, receptivos, tenaces y tranquilos, no se disgustan fácilmente. Los puntos prioritarios en sus vidas son la familia, el hogar y la madre. Problemas de adaptación son receptivos a la opinión ajena. Ahora bien, si el ascendente estuviera en el signo de Leo, o sea, casa uno en Leo... Propensos a rayar en la tiranía, poseen capacidad para influir y motivar poderosamente a quienes los rodean. Brillan en cualquier posición. Ahora bien, si en la casa 1 estuviera en el signo de Virgo, son verdaderos científicos, investigadores, poseen gran sugestionabilidad, tienen capacidad de ordenar, reordenar, inquirir y revisar. ¿Se acuerdan que yo les había dicho de que la casa 1 es el yo soy, o sea, cómo son? El ascendente es cómo son, cómo se manifiestan, cómo trabajan, cómo se mueven en la vida, ¿sí? De ahí surge todo esto de cómo son, de cómo se van manifestando. Si el ascendente estuviera en Libra, o sea, la casa 1 en Libra acá... Eh, perdón no sé si eh, ay, me perdí voy, por las dudas lo voy a eh, volver a hacer si el ascendente o sea la casa 1 estuviera en Virgo son verdaderos científicos investigadores, poseen gran su gestionabilidad, tienen capacidad de ordenar, reordenar, inquirir y revisar. Sí, lo había, ya lo había dicho. Lo repetí. Bueno, si el ascendente, o sea la casa 1, estuviera en Libra, su gran reto es el desarrollo del sentido de la armonía y de la belleza como un medio para hallar la razón esencial de la vida. Son tranquilos y pacientes. Ahora bien, si el ascendente estuviera en escorpio, o sea, casa 1 en escorpio, establece una lucha en lo más profundo del ser humano, en lo que se refiere a su búsqueda en la vida material y a sus anhelos, aspiraciones y deseos de perfección en el campo espiritual. Ahora bien, si el ascendente, o sea, la casa 1, estuviera en sagitario, Bajo este signo nacen las personas que se basan en la actividad y el dinamismo de su entorno para superar sus temores, pudiendo, por medio de su vivacidad, fomentar alegría y optimismo en quienes los rodean. Ahora bien, si el ascendente, o sea, la casa 1, estuviera en Capricornio, se, os, se observa, observa en sus nativos reflexión, profundidad y paciencia eh, en algunos casos lentitud esta lentitud llega a exasperar a los que se relacionan con ellos necesitan cumplir con los deberes que toman como suyos si el ascendente estuviera en acuario, o sea casa uno en acuario tanto el amor a la libertad como al conocimiento serán sus dos motores fundamentales. Motivados a ir en contra de lo establecido y a asumir la función de fijar pautas que permitan transformar las, condi las condiciones actuales. Y por último, si el ascendente estuviera en Pisces, entonces... Sus vidas serán de innumerables cambios y de variadas vivencias. Son abnegados, dispuestos y serviciales. Bien, esto les recuerdo es para ampliar, son todas palabras clave para eh, ir teniendo el manejo de todas las casas en los signos. Ahora vamos a ir entonces de una vez eh, a... El, eh, a ver Si sí, la casa 7 Vamos con la casa 7 Empezamos con la casa 7 ¿sí? Ya terminamos con la casa 1 La casa 1 habíamos dicho es el yo soy la casa 7, habíamos dicho la clase pasada, es yo equilibro, porque tiene que ver con la pareja, con el otro, con las relaciones, con los socios, ¿sí? O sea, qué tipo de sociedades yo elijo, qué tipo de sociedades yo armo, tanto sociedades sentimentales como sociedades económicas, ¿sí? Entonces, si. Esa casa 7, o sea, cómo me relaciono con el otro o con qué tipo de personas me relaciono, estuviera en el signo de Aries, unión con personas activas, dinámicas y emprendedoras, con una gran energía y vitalidad, símbolo de violencia y situaciones hostiles en cuanto a la convivencia, problemas con la ley y demanda. Todo esto si tuvieras casa 7 en Aries o si estuvieras estudiando una carta con la casa 7 en Aries. Ahora vamos con la casa 7 en Tauro. Estabilidad y necesidad de establecer lazos de pareja. Sólidos y duraderos. Contratos que se definen lentamente pero que tienden a ser estables con el tiempo. Sociedades muy productivas. Ahora, si tuvieras el descendente, o sea, la casa 7, en Géminis, cónyuge intelectual y expresivo, aunque cambiante, dudas en cuanto a la elección de consorte por la variedad de posibilidades que se les presentan, Asociación con individuos u organizaciones intelectuales. <coughs> Me van a disculpar un segundito, que voy a tomar agua. Ahora bien, si tu casa 7 estuviera en cáncer, eh, estarías buscando un compañero sensible, comprensivo, familiar, fértil, susceptible, cambiante y conflictivo. Guarda con esto. Los nativos tienden a aprovecharse de sus asociados. La pareja se convierte en su punto de apoyo. Ahora bien, si la casa 7 estuviera en el signo de Leo, cónyuge autosuficiente y autoritario, que no acepta ser dominado o gobernado, las asociaciones y uniones les ayudan a alcanzar reconocimientos tienden a asociarse con personas de buena posición. Ahora bien, si el, la casa 7 estuviera en Virgo, cónyuge y socios que se acercan a los nativos por intereses materiales o económicos. Parejo, perfeccionista, criticón, trabajo con su pareja. Si la casa 7 estuviera en Libra, contratos por asuntos artísticos, cónyuge tranquilo y cómodo que depende en gran medida de las decisiones y actividades de estos nativos, uniones armoniosas. Si la casa 7 estuviera en Escorpio, uniones sólidas pero obsesivas. Que por susceptibilidades y cambios bruscos que se suscitan en el cónyuge, o sea, en la pareja, no necesariamente tienen que eh, estar casados, pueden terminar esta pareja. Extremismos y radicalismos que dificultan la armonía de la relación. Vínculos que dependen de la actividad sexual. Esa es una casa a trabajar muy profundamente si estuviera en escorpio casa 7 en sagitario símbolo de cambios y variedad en la vida de pareja cónyuge idealista emprendedora, alegre jovial unión con extranjeros o con grupos filosóficos o místicos tendencia al ejercicio de la abogacía o al manejo de las leyes Ahora bien, si estuviera en Capricornio, esa casa 7, contratos, asuntos legales y matrimonios se postergan y no se dan con facilidad. Eh, los matrimonios siempre son muy duraderos, son de largo tiempo, sociedades muy productivas, socios que pueden ser muy manipuladores, complicaciones con la ley, cónyuge de carácter fuerte. Y si esta casa 7 estuviera en acuario, concubinato, amor libre y sin restricciones, cónyuge intelectual con una visión amplia de las cosas, contratos y sociedades por razones intelectuales. Y si esta casa 7 estuviera en piscis, asociación con personas solícitas y dadas a ayudar a los demás. Problemas legales y jurídicos por malentendidos o engaños. Unión con grupos místicos o religiosos. Cónyuge conflictivo, evasivo, contradictorio y sufrido. Bien, y con esto vimos la casa 1 y la casa 7 en los 12 signos. Ahora en la próxima clase vamos a ver la casa 2 y la casa 8 también en los 12 signos ¿Sí? siempre vamos a ir viendo las casas gemelas 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 nada los sábados les recuerdo a las 19 horas eh, hago todos los sábados una clase en vivo que podés participar eh, en el chat, en vivo, haciendo preguntas, donde hacemos las prácticas. Martes y jueves a las 22 horas subo un video, un nuevo video, que queda en esta lista de reproducción que se llama Aprende Astrología Fácilmente. Hay otra lista de reproducción que se llama Curso de Astrología Online, en el que... Eh, Hago clases en vivo, ya vamos por la clase 80 y pico, eh, y todos los sábados a las 19 horas nos juntamos en vivo y hacemos una carta natal distinta, que puede ser de uno de, de, de los participantes, que puede ser de algún eh, famoso. ¿Para qué? Para que a la vez que vamos dando la teoría en estas dos clases semanales, vayamos haciendo prácticas eh, en las clases de los sábados así que bueno los espero siempre un abrazo muy grande y hasta la próxima clase chao